¿Cómo son las cosas de la vida? ¡Ay! Supuestamente. Atención, ella en la familia, Fran Supuestamente, el nuevo novio de Alessandra Vídeo de San Francisco. ¿Qué? Ah, pues eso soy yo. ¿Cómo? <risa> supuestamente cuidad, cuidad. anda unos videos. No, no. Anda unos videos. No, no. Que el joven de aquí de San Francisco. Se ¿Le ve el rostro? En Estados Unidos, sí. Ay. Vamos a ver, vamos a ver, señores. ¿Será de nosotros? Mírenlo Míralo. ahí, el joven que va atrás, dice, supuestamente es el nuevo nombre de alexandre VP. Oye. Pero ahí se parece a Carlos G, ella, con, con, con, con toda esa parafernalia. Ahí lo vemos, el joven que va atrás, supuestamente. Mírenlo de ahí. De Macorís. De San Francisco de Macorís. Ese es el supuesto novio, tipo alto y Tú lo conoces. Ay, de aquí. Pues tú lo conoces. El hombre mandaron eso a mí no amable. Fue que le mandaron esa primicia. <coughs> Supuestamente, vamos a ver el desenlace de esta historia, ¿De con esta novela nueva. Alexander, ahí lo vemos. El caballero sí, atrás de Flo, Tiene flow de Guay de Paz, Sí, porque, también tiene flow. Porque Flo, tiene eh, que agarrar con su... Con su eh, no, si no. es de la hembra, tiene que agarrar ahí de mano. No, no, tú sabes cómo son. Y más dónde está la cámara. Sí, pero tú sabes cómo son eh. que... ¿tú ¿Sabes que ya no lo he tapado todavía? Ponte atrás, que no disipa Claro, el Ponte atrás, como hace Camila. Ay, <risa> Ay Dios mío. Ahí Oye. está, señores. Primicia, aquí no sos sobroso. Ahí está Dale. eso. Bueno, <coughs> bueno, Morsa. Tiene sonido. No, Morsa está con. Eh, Mosa que no, raquito, un... bueno. no aquí, Morsa Mosa que aprovecha y tira to... un tema. y tira un tema con este, entonces. No Tiene flow rico, ¿verdad? Tiene flow rico, dijo el Ben. Sí. No, no. ¿Eh? ¿Con, con qué auto Será, ¿qué será no un auto dominicano, de, será un macorizano, pero que vive allá en Nueva York. Que vive en Estados Unidos, sí, en, en New York. Oh. Eh. Eh, eh, está bonito, Dios lo bendiga, sí. No, pues no, no, pero está no, bien, eso, eso pues no es nada. Moroso, adiós. Ah, pero eso no es nada. Mirenlo ahí, señores. Que bueno. Otro está bien, hay que decirlo, carajo. Eso no es nada. No, no, mamá me enseñó a mí a no la calle, hombre. Oye. <ríe> Tú siempre vives con una, una polémica y un miedo a los homosexuales. No, que no. le tienen miedo a los homosexuales. No, Cuidado, no, no, no tenemos tiene, miedo. Que, tiene, miedo, no, que tiene tabú, que tiene tabú. No, que tiene tabú. Está bonito, está bonito. Cuando usted viene con su pelajita, está bonito. Claro. Señor, oh, mío, Dios, lo le apaga el sonido al hombre de nuevo. ¿Y cómo es? Eh, no, eso fue, en, eh, yo creo que tú o sabes que ella participó en, en el video de Anuel de Ta Mike tower y Jay Cortez uh -huh. que en el estadio de Miami que ellos están simulando como están jugando pelota y él, ella sale al el final. Okay. Tú ¿Eh? o sabes que ella bueno. salió de modelo. ¡Ahí está, señores! No no, no, no, no ¡Atención, no, ya, pues. atención Nos, Santiago, YouTube! Vaya a ver si lo conocen, hay muchachos. Y, y, y sí. la gente que llama, lo conoce y lo han visto por ahí. Este ¿Eh? está ahí barrio de ahí, de la bajada, tú sabes. ¿la? Siempre aparece <risa> sí. una gente que lo conoce. Sí, sí no. Sí, sin pues ¿Eh? sí, un primo Macoric, o sea, y usted Macoric, puede ser más rico y de todo el tiempo usted tiene un primo en el Macoric, campo Macorica es un pueblo un pueblo de dos calles donde todo el mundo se conoce oye claro, claro que si claro que eso, no, no, Villaló, la dañate a ella no, no Villalobos no no no, no, no, no, es no. no eso no te lo vamos a poner un es pueblo de no. dos calles claro. la tercera capital del país Villalobos pero es que tú no lo entendiste es que aquí no conocemos todos entonces lo deben conocer ya y y seguro llaman y dicen este de aquí como tú dices ahorita creen los los los, los si usted lo conoce, yo soy el, el, el 9725-0505. Usted conoce el supuestamente aquí, eh, de San Francisco, sí. Francisco Macorís, el nuevo novio de Alessandra MVP. Porque aquí los perfilos rubinos salen de aquí. Eh. Claro. Los papi bueno, los perfilos rubinos de bueno, aquí. ¡Ay! Eso no me puede. Ay. <risa> <risa> Bueno. Te la voy a regalar, sí, para que tú, tú, tú eres un Te la voy a dar, eso. Te la voy a dar, ayúdame esa. ahí. Te voy a ayudar. Señores, esta alfa, con Macorizano dice presente. porque Porfirio Rubio era de aquí. Claro, sí, por porfirio Rubio. Porque se dio la mujer Nació más elegante de. Y Marta Gama del Mundo. Reina, no, mujer, no. Eh, estrella de Hollywood, tuvo con, con la, la famosa... Con Sasa Gabor? Y, sí. y, y, la, y la otra, la, la rubita bonita, que estaba con los peloteros. Eh, Marilyn Monroe también... Diablo, ¿también? Sí, ¿también? Sí, claro. Sí, con Marilyn Monroe tuve un romance. Wow. Con la usa rubia en esos tiempos, eso era el final. Dime tú. Los no, porfiro rubirosa de aquí, Rufirio aquí que, es que salen los, que, rubirosos que tiene, y los tigres, que, ya aquí que salen los perfiles por eso es, que pero, algunos capitales, macorizanos, blanquitos, bonititos co cogen la para, sí. Cuando llegan estos muchachos, <risa> para que es que ellos, ni... ellos pasan el peaje para, claro, no, no es ni grande, mis hermanos, no ni grande, capitaleños, no, no. pero ellos saben que aquí está la grasa, la grasa, No, no, no, no Usted usted puede decir lo usted usted quiera también. Ustedes es de lado, de, de, de Jeporillo. <risa> Señores, me tiran otra cosita por aquí. Del logo Ay. del MVP. Ay. Tengo una primicia a ti. Ajá. Un ex pelotero. Ay. De aquí, de San Francisco de Macorís, ex. ex. Ex, supuestamente. Estamos dando esa información que nos llegó aquí. Al programa, supuestamente un ex pelotero. El muchacho que en la foto es sí, un ex pelotero. El, el que echar. vemos ahí en el video. Un pelotero aquí de San Francisco Macorí que jugó pelota profesionalmente. Bueno, esto pica y se extiende. Así es. ¿Eh? Dando, sí. dando primicia a este programa. Este programa hay que averiguar y llegó a Grandes Ligas. Y llegó no, no, sí, hay, hay que averiguar. Sí, son Vamos de los releases, tú sabes que aquí hay muchos peloteros. Claro. son releases que quedan release que por allá y se hacen hacen otro tipo de fortuna, tú me entiendes. Pero trae para acá. Si no está viendo, la traiga para acá. En MVP para nosotros <risa> una entrevista. Si claro, es verdad, claro, si la hay vuelta. Aver, primero aquí. Quién es. Hay que averiguar si es no, no, si, hay nosotros, hay que averiguar. si nosotros dimos la primicia, yo creo yo que, es, amparito, yo creo que es justo que sea este programa el primero que dé la entrevista. Hay que, no, hay que. no, Camila se ha <risa> vuelto loca y se paró de aquí de todo por un peloterito. <risa> ¿Eh? A ver, lo trae. No, no, y atención que el, el, el Rayo city y muchos peloteros de los gigantes son enfermos con este programa. Sí. sí. Usted wow. se acuerda que, eh, que esos muchachos ven este programa donde quiera. Ya ustedes saben, señor, estos piquis se extienden.